Ah. Ahora sí, bueno, les agradezco a todos la, la participación, eh, somos más de eh, 15 o 20 personas ya entrando, así que le doy la, el paso al doctor Caravantes para darle la bienvenida a, a esta sesión de celebración. Bueno, gracias, Rolando. Bueno, Rolando quiere probar mi memoria, si sí, sí, se ha ido en el tiempo, a ver si puedo repetir y, y más sintéticamente. Gracias. ¿eh? Así que, bueno, para quienes no, no estaban, eh, el eh, Cabildo lo primero que, que ha eh, decidido agradecer a todas las personas que han ayudado en la construcción de esta propuesta, que es una propuesta técnicamente muy eh, satisfactoria a nuestro principio y que, y que bueno, eh, tenemos la, la confianza de que va a ser bien acogida por la eh, gran mayoría de los, de los eh, convencionales. Eh, eh, como decía, hay, hay muchas personas que han colaborado también, digamos, en, eh, en dar a conocer esto a la comunidad. Hemos tenido una experiencia súper interesante porque eh, no solo ha sido eh, la cosa de ocupar horas y horas, de en, en mandar eh, WhatsApp, digamos, en, en comunicarse por Facebook, en estar de hacer cosas en YouTube, eh, horas de horas en eso, eh, somos varios los que hemos colaborado en eso, sino que también, digamos, eh, eh, algunos algunas personas han ido más allá, digamos, habían estado también en terreno conversando con la gente para poder informarla de que este proceso constituyente y la norma que nosotros eh, presentamos. Eh, ahí, ahí, ahí está también, eh, bueno, Erika Díaz, también eh, Rolando, estuve en el Paseo Gumá con el pentón ¿no, ¿verdad? Ahí, ahí quiso mirando para todos lados. ¿eh? <ríe> y tam, también, eh, bueno, Lautaro también. Eh, estuvo ahí frente al Palacio de los Tribunales y también en La Pintana, trabajando con las organizaciones comunitarias, eh, eh, eh, rolando con, eh, también contacto con Cerro Navia. Bueno, y en, eh, y en regiones eh, también, pues está aquí Susana Rojas, que es asesora del... Hola Susana, ¿qué tal? Asesora de la constituyente Trinidad eh, Castillo, constituyente de la Quinta Región. Y bueno, fui a la Quinta Región... Eh, por razones de, de, de, de veranía familiar, ¿no? La, tenemos que ir. ¿eh? Era el cumpleaños del hijo de mi señora, así que tenemos que estar ahí. Así que, así que estuve ahí, pues, tomé contacto con ella, tomé contacto con Muriel Ramírez también, para pedirle también eh, su, su apoyo. Eh, y bueno, de ahí surgieron también conversaciones, entrevistas, digamos. Así que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y para todo en que tiene esta posibilidad, eh, bueno, eh, eh, Marisol, como le decimos amistosamente, ella siempre dice, alias, alias Marisol. ¿eh? <ríe> bueno, eh, también, eh, bueno, que ahí con eh, la región de los lagos, con Chiloé, digamos, ¿eh? Eh, bueno, Rolando, que llegó con, eh, con la región de Magallanes, con Puerto Natales, con, eh, con eh, Punta Arenas, eh, así que bueno, ha sido un esfuerzo grande. Seguramente, bueno, hay cosas que no, no, no logro que se nos ahora de decir en este minuto, pero bueno, un agradecimiento importante y un agradecimiento a todos los que finalmente apoyaron la norma y muchas personas que eh, entraron. Leyeron algo, no sé si alguno habrá leído todo, porque en realidad hay gente que dice: No, yo votado en votado en, en el comienzo de esto. Entonces hicimos ahí también un resumen, hicimos que se, hicimos además ahí un, un, video, un video que hizo promocional que fue muy bueno, mérito de Francisca eh, y, su, y su equipo. También Victoria desde Punta Arenas también eh, nos ha apoyado. Entonces, bueno, hemos hecho un esfuerzo que ha tratado de ser nacional y también en contacto, como decía, con el radio de regiones. Ahora, eh, eh, cuando, cuando, cuando estamos en una situación que no es, digamos, la más favorable para, para llegar, de a, a la gran mayoría, bueno, hay que ir eh, pesito a peso, ¿no? ¿Verdad? Como, eh, así eh, así como, como uno puede hacerlo. Y ahí, eh, ahí Erika, además estuvo en Constitución, en Terreno también, también nos mandó recién, digamos, una, una foto con, eh, ahí hablando con la radio. ¿eh? Eh, bueno, yo acabo de conversar con una radio de Algarrobo que consiguió Lorena Barría. Hacer una entrevista y mañana quieren, quieren, quieren, quieren seguir la conversa. ¿eh? Eh, así, que, así que, bueno, esto nos abre un, un, una, un programa distinto. Tuvimos una primera etapa, que es la, la instalación del, cabildo, perdón, del, del chat, solo un derecho. Después, digamos, que personas quisieron estar en repres, presencialmente y a, a hacer algo más, digamos, y nos constituimos como cabildo Hemos caminado dos años, digamos, eh, en eso, Así que ahí hay, hay, hay etapa. ahora vino esta etapa que se de, de eh, lograr que la norma elaborada efectivamente llegara a la meta que se, que se había fijado reglamentariamente por la convención. Bueno, y lo hemos logrado, entonces ya. Con eso nos podemos despedir, estamos listos, se acabó, ¿verdad? Eh, hasta luego. ¿eh? Y resulta que se que nos empiezan a mandar señales de que, oye, pero eh, hay que tratar de convencer a los convencionales. O sea, primero está la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿verdad? Para que eh, tome, tome lo que nosotros hemos propuesto. Por supuesto que ya sabemos que ahí hay, hay toda una distinta postura, hay una negociación, ¿verdad? Y va a salir una propuesta al Pleno de la Convención, eh, con lo que a la Comisión le parece que, lo que es más adecuado. Eh, todos estamos seguros que la propuesta va a ser instalar el derecho a la salud de la nueva Constitución eh, eh, y instalar un sistema, un sistema que sea distinto. No sabemos, no sabemos cuál va a ser el ancho de banda de ese sistema, pero aunque sea muy ancho, ¿verdad? porque ahí aparecen las cosas de qué pasa con las Fuerzas Armadas, qué pasa con las mutuales. Eh, bueno, el tema del sector privado yo creo que lo resolvimos eh, adecuadamente porque se pueden incorporar al sistema y si no, pueden estar fuera del sistema, pero con un lucro limitado. Eh, así que, bueno, todos esos temas van a ser eh, motivo que yo de, de tratamiento en, en la convención. Y, y, bueno, y mañana tenemos una, una actividad también, digamos, de eh, entregarle al vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, con el cual hemos tenido muy buena relación, entregarle, que yo la la norma en físico, ¿eh? Eh, como un acto simbólico, así. Entonces, están invitados, bueno, Rolando dice que hay un límite de 10 personas que pueden estar, y, y bueno, Rolando va a estar, yo voy a estar, y ojalá muchos compañeros y compañeras puedan estar dentro de ese límite. ¿Sí? ¿Va a ser en el ex congreso o en el otro palacio? Yo entiendo que en el congreso, Rolando no, Rolando sí, el ex... es que coordina. ¿Ah? ¿Rolando? Eh, en el, es en el ex congreso, nos vamos a juntar con Gaspar, que es el vicepresidente en el fondo para entregarle formalmente la norma. Uh -huh. Claro, y, y, y ahí, ahí, bueno... Eh, es posible que haya algunos medios, no sabemos, digamos, sí. si, y, si los vaya a ver, pero bueno, si somos nosotros y Gaspar, sacaremos todas las fotos, no verdad, correspondientes y videos <risa> y los difundiremos y, y listo. Ya, ya, se sabe que tenemos que, tenemos que ir, digamos, ahí de atrasito para lograr los, lo objetivos. Así que, así que, eh, bueno, eh, eh, me gustaría que en esta primera parte entonces ustedes pudieran plantear, eh, aparte de manifestar la alegría ¿no, verdad? por haber eh, logrado esto, eh, alegría que tiene que ver no con eh, ganar el partido de fútbol, sino que tiene que ver con, eh, con eh, haber dado un paso adelante en una propuesta por una mejor salud para Chile y un Chile más justo. Entonces, esa, esa es la alegría que, que existe. Ahora los, los apoyos pueden ser 15.000, 16.000, 20.000, no sé, el asunto es que hayamos pasado la barrera para que esto sea considerado por, la, por, los, por los convencionales. Así que, así que bueno, esa es la alegría. Y, bueno, por lo tanto, bueno, sería muy bueno que eh, quienes nos juntamos de ahora para celebrar eh, pudieran también decir, digamos, qué era significado para ellos eh, eh, estar en esta en esta parte en esta yo diría como, como te, cuarta etapa de, de, de lo que es el desarrollo que el cabildo digamos, ha tenido ¿eh? eh, que qué ha significado qué para, para ello y una segunda parte porque sabemos que es tarde que nadie va a estar dispuesto a estar aquí hasta más tarde eh, bueno eh, conversar también de cuáles son los desafíos que vienen eh, eh, ahora eh, ya hablé del tema de, de la relación con los convencionales, pero bueno, aquí va, aquí va a haber eh, obviamente digamos, una, un diálogo político que, que va a haber que ver que si, cómo como se, como se asume, cómo estamos nosotros, porque no somos los únicos en el planeta, o sea, no, no somos los únicos, así que ahí hay que ver cómo, cómo estamos ahí. Así que bueno, les cedo la palabra a quien quiera intervenir, ahí, ahí no sé si está Marisol que ha la mano, parece que la bajó, se rintió. No? yo levanté la manito, ¿No? También no sé. manito. y también Marjorie también no sé Marisol si quiere quiere eh, era un aplauso ah ya ya, ya okay. un, un aplauso <risa> <risa> Marjorie cuéntanos tú por... claro en primer lugar yo quiero felicitar a nuestra ministra que está aquí hoy día con nosotros lo que me sí. pone muy contenta también un, un aplauso también y un ¿sí? aplauso a nuestra ministra vosotros. Eh, me pone muy feliz, muy contenta eh, por muchas cosas, porque en realidad de repente uno ve... en Este proceso uno, fue un proceso largo, fueron dos años de trabajo y a veces los ánimos decayeron, levantaron. Si no fuera por Jorge que estaba con el chicote ahí, die duro, uno se decae, nos levantaba, nos obligaba, pero con la, con la convicción a flor de piel no, no, nos traspasó ¿no? Ese, esa motivación que permitió que llegáramos a este proceso, que es la primera parte. ¿No? Y qué mucha alegría también que motivó cuando Begoña sale, de, sale como ministra, es como, wow es como, porque no, ella es parte de no, este cabildo, ¿no? Esta también es su propuesta. Y obviamente va a tener la gran misión, dado que soy una convencida de que nuestro postulado va a ir avanzando en la convención, va a tener que implementarlo. Y eso no es una gran pega, entonces como, wow, el cabildo, sentimos que el cabildo se tomó el ministro. ahora nos toca a todos seguir trabajando, no solo porque esta propuesta tome un buen lugar en la convención, sino que por su implementación, que es lo más difícil. ¿Ya? Por lo tanto, este cabildo que partió hace dos años tiene pega para rato. Yo lo siento así, Jorge, ¿eh? lo siento así todo, con un compromiso con ustedes, con Begoña, con todo, yo lo siento así. Y nada, pues dispuesta a trabajar, lo que sea, pero trabajar, aunque sea seguir los bonitos, pero esas esa ganas que no deben de perderse, eh, y esa mística que nos hacía falta, que no, se nos vino abajo el mundo en el tiempo del estallido, que empezamos a reconstruir, a repensar, a conquistar la idea, ¿da? a a los ideales, y estamos aquí. Entonces yo, yo me siento muy contenta porque aparte generamos un espacio muy unitario, ¿no? de mucho diálogo, de mucho cariño entre nosotros, de muy contenta de, de haber logrado las 15.000 firmas, que es la primera parte. Ahora nos queda el resto, que es conquistar a los, nuestros convencionales, a nuestros constituyentes y e implementarlo, pues. Eso, eso, eso, eso, eso, yo viene lo delicioso, que yo lo veo sabroso. Y por eso estoy muy contenta, ¿no? Por siento que este país despierta, desde el estallido de ideas, despierta con ideas, despierta con, con una construcción distinta, y eso lo siento, ¿ya? Y va mi respeto, Begoña, y todo mi compromiso, donde quiera esté, estemos estemos, apoyarte, eso. Súper, gracias Marjorie. Marjorie. Eh, ¿Alguien eh, y la ¿quiere, quiere opinar? Dijimos a la Bego ahí al final para que después de recibir todos los encargos nos, nos pueda decir digamos, <risa> cómo ve ella que se va a asumir esto que Marjorie plantea. <risa> eh, ¿Alguien más quiere eh, sí, dar conmigo? Yo, yo quiero felicitar a, bueno, a Jorge y a todo el equipo redactor inicialmente y más constante de la Cabildo. Eh, creo que ha sido un trabajo fantástico y los que nos hemos sumado un poquito más de atrás, digamos, hemos tenido la, las ganas y, y nos hemos sentido representados. Yo creo que eh, si hay una, para mí, un dolor es que eh, no hayamos sido capaces, y a lo mejor es el momento también de buscar acercamientos con otros eh, que tenían eh, propuestas muy similares a las nuestras. Eh, porque estaba la propuesta de la FEMPRUS, la propuesta de la CONFUSAM, o sea, están todavía, eh, pero eh, que por lo menos eso, esos dos que yo conozco son propuestas de sistemas universales de la, muy similares, digamos, a lo nuestro. Entonces, eh, quizás también además de, de convencer y probablemente podemos convencer mejor a los constituyentes si es que nos paramos desde una mirada más unitaria. Entonces, a lo mejor también tenemos que buscar acercamientos con esos otros, eh, porque en el fondo la propuesta es inclusiva y yo creo que eh, responde muy bien eh, a lo que ellos también han estado planteando. Yo eh, tuve algunos acercamientos con algunos de esos gremios y creo que, que sería importante eh, Incluirlos en una conversación eh, y poder um, hacer un frente común fre eh, hacia los constituyentes. Eso. Gracias. Ok, gracias, Soledad. Eh, Elisa. Ahí sí. Bueno, saludarlos a todos, a todas. Eh, y también agradecen, porque yo me he ido especializando como tesorera del Cabildo. Entonces quiero aprovechar la instancia. De agradecer, por un lado, eh, todos los aportes que se han ido realizando. Para los que no, no saben, nosotros hemos ido aportando a los comedores solidarios de la Pintana a partir del, del año eh, 2020, ¿ah? ya con una constancia mensual el 2021. Aportamos, hicimos la, la, la suma del año pasado alrededor de 9 millones y medio de pesos a cuatro comedores solidarios de La Pintana. Ahí nos hemos ido coordinando con Lautaro, quien es director de uno de los CESFAM, con los cuales han estado trabajando, con las dirigentes vecinales, y por, y por lo tanto, además de todo el trabajo que hemos hecho desde los técnicos sanitarios, también hemos podido contribuir a la alimentación de personas que eh, están necesitadas, ¿no? sobre todo en el periodo pandemia. Y también agradecer a quienes pudieron colaborar para la difusión, porque tuvimos que también pedir y pasar el sombrero para quienes pudiesen colaborarnos y tuvimos una respuesta inmediata. ¿ah? Así que también aprovechar la instancia. Eh, aquí ha, se ha movido mucha gente con distintos medios, ha sacado plata a su bolsillo también para poder pagar eh, algunas instancias de difusión eh, y otros también han podido colaborar de formas distintas. Entonces yo también quería aprovechar de agradecer que este colectivo que hemos ido formando, que hemos ido eh, construyendo en conjunto, también ha tenido la posibilidad de aportar a, a las personas que más necesitan, en este caso enfocándonos en los comedores solidarios de la pinta. Eso. Super. Gracias, Elisa. Bueno, da la, la palabra a Susana Roja, eh, eh, asesora de la Constitución de Tecnología de Castillo de Quinta Región. Hola. Eh, eh, eh, eh, bueno, que nos ha colaborado también eh, Susana y decía que tampoco podía quedarse mucho rato, así que, eh, Susana, adelante. Sí, agradezco que, que me hayas dado la palabra. Yo quiero felicitarlos porque realmente en este cabildo ustedes han logrado hacer carne lo que es la nueva participación democrática de la comunidad en los procesos que son vinculantes. Eh, no puedo dejar de, de mencionar que, eh, bueno, estoy aquí en representación de María Trinidad Castillo, eh, constituyente del Distrito 5, que corresponde a la región de Coquimbo, eh, a, a Trinidad, por una cosa, de, desde sus eh, luchas personales, esta, esta iniciativa popular de norma, eh, le llegó mucho eh, así que me pidió que por favor le pusiera énfasis en, en la difusión y en poder también eh, sociabilizarla con nuestros grupos de trabajo acá en la región eh, y nada, felicitarlos porque hicieron un, una tremenda pega en lo que es armar la iniciativa con todos sus fundamentos y que fuera redondita como decimos nosotros porque está perfecta Y eh, no creemos que, que vaya a tener una mala discusión dentro de lo que viene ahora en el proceso de, de armonización y de entrar a, a, a poder poner algunos aspectos en común, los mínimos comunes que llamamos, eh, con otras normas que podrían estar en, en la línea. Así que... Felicitarlos también agradecer en, en especial al doctor Caravantes porque también fue un catalizador de otras normas en las que estamos ahora de cabeza con Trinidad y por eso es que me tengo que ir rapidísimo porque estamos con, con algunas negociaciones por otra norma que también estamos levantando desde el grupo de ustedes, que es sobre eh, seguridad social. Pero completo el el tema. Entonces, eh, y agradecemos la, la facilitación que tuvo el doctor Caravantes con nosotros, con algunos expertos en el tema que vinieron a, a respaldar el trabajo que ya estábamos levantando. Felicitarlos nada más, eh, agradecer muchísimo que nos hayan considerado en esta, en esta iniciativa y poder ser parte, aunque haya sido en la última etapa, porque lo, se, todos los otros votos ya los habían logrado por, por ustedes mismos. Eh, nosotros quisimos hacer nuestro, nuestro apoyo, eh, así que nada, felicidad, felicitarlos y como les digo, eh, son ustedes el vivo ejemplo de cómo se hace carne la participación popular en estas instancias. Así que todo mis respetos, lamentablemente me tengo que retirar porque tengo otra reunión en espera, pero a disposición como siempre la constituyente María Trinidad Castillo y por supuesto yo con todo lo que le podamos apoyar. Muchas gracias, Susana. Eh, bueno, eh, la constituyente de María Trinidad Castillo viene del mundo de la educación, eh, eh, profesora, si, si mal no me informé. Digamos. Entonces, bueno, lo, la necesidad de vínculo eh, entre salud y educación. ...largamente dificultado, ¿no? durante tantos tiempos no ha, sido, no ha sido una cosa fácil, todavía un, un pendiente... ...esperamos que el enfoque constitucional in, eh, integral de salud en todas las políticas... ...nos permita avanzar en la relación entre salud y educación... ...así que muchas gracias Susana y saludo a la constituyente María Trinidad Castillo... ...y vamos a seguir con ella cerca, la quinta región, eh, muy, muy, la cuarta, perdón, la cuarta muy importante... ...para, para todos nosotros, con quien y toda la ruralidad... Me hablaba eh, Susana también de la ruralidad, como ellos ahí han, han estado ahí conversando con todas las comunidades rurales. Eh, bueno, a propósito de las comunidades rurales, el tema del agua, seguramente es un tema muy sensible en, ese, en, ese, en esa área y, verdad, constituyente de la Iglesia de Castilla. Así que muchas gracias y te liberamos para que puedas seguir luchando por, por el amplio espectro de las necesidades de toda la gente. Eh, bueno, voy a dar la palabra a Mónica para la gente de la casa que tiene mano levantada, ¿no, ¿verdad? Eh, Dejarla, que yo estoy un poquito en la espera. Así que Mónica, que ha estado también muy activamente ahí chicoteando, como se decía, ¿no verdad? Eh, y empujando, que yo, hay que alcanzar la meta, hay que alcanzar la meta, que se no de ahí los caracoles en, en un buen chileno. Lo... Sí. Mónica, de río mío. <risa> eh, Primero saludarlos a todas y todos. Eh. Yo la verdad es que participo de este cabildo desde un principio, pero me, no me había sumado a, a las reuniones. Eh, hice mis aportes a veces en algunos documentos, pero todo virtual. Y hoy día es la primera vez que, que me aparezco en una, en una reunión. Y es para conmemorar efectivamente este gran logro. Eh, y para poner un tema, yo lo que quería plantear es que eh, aquí hay, hay personas... Eh, que apoyamos a distintos candidatos de distintos, eh, desde distintas perspectivas, ¿cierto? Eh, y pertenecemos a diversas generaciones. Eh, no obstante, tuvimos la capacidad de focalizar nuestro trabajo, nuestra energía en lo que nos une y lo que nos une cierto es una mejor salud para Chile una salud igualitaria una salud más democrática y no es lo que nos divide yo creo que este este hecho de habernos coordinado con tanto cariño con tanto respeto es el gran aprendizaje y quizás lo que podemos eh, digamos mostrar hay mucha gente digamos que nos está viendo por Facebook bueno yo creo que eso es lo que tenemos que mostrar como como Cabildo de Salud nos focalizamos en lo que nos une eh, porque teníamos cierto, un, un tema que había sido tensionado por la pandemia, este enfoque cierto, excesivamente medicalizado y, y economicista eh, que no nos permitió abordar la pandemia de una manera distinta y que quizás eh, hubiese permitido que nuestro país también se, une, se uniera. Eh, nosotros pusimos el tema, eh, eh, sacamos a, a adelante una iniciativa que lo que está planteando es justamente... La democratización de la salud. Entonces yo quiero agradecer a este grupo, primero por, por permitirme estar, segundo por permitirme esticotear los caracoles <ríe> eh, y, y, y no enojarse, digamos, por esta obsesión eh, para que a, a, a alcanzáramos la meta en poquito tiempo y lo, y lo hicimos. Así que eso, gracias. Eh, ojalá que podamos sacar adelante ahora el trabajo con los constituyentes, eh, a disposición absolutamente para hacer eh, algunos vínculos con, con algunos constituyentes. Súper, gracias Mónica, súper importante que puedas estar, eh, ojalá, más presente en nuestras conversaciones en la construcción de, de, de todo lo que viene, en su importancia. Muchas gracias por, por tu participación, apoyo eh, Raquel, le vamos a bajar a, a Erika al final, porque ella está en, en la tierra de la Constitución, o de Constitución, ¿dónde está? Después le vamos a preguntar a, a Erika. Raquel. Gracias, Jorge. Eh, yo solo quiero eh, agradecerte a ti, a Lautaro, a Marjorie, eh, a Elizabeth... Ah, de Goña porque creo que fueron bueno eh, y, y a nuestro eh, coordinador técnico económico eh, burocrático etcétera porque <risa> que está ahí con la cabeza eh, con la cabeza agachada <risa> gracias no, porque creo que hicieron un trabajo espectacular eh, notable desde el punto de vista eh, de, de reunir diferentes visiones convocar a más de 50 personas que participaron en los cabildos con sus ideas con sus propuestas eh, con eh, sus visiones que eh, contribuyeron eh, hicieron posible la, la propuesta final que hicimos eh, yo estuve parcialmente así que no, no, no puedo subir mucho a, al carro de los logros pero sí eh, agradecerles eh, felicitarlos y creo que el trabajo por, eh, por delante es grande eh, decirle a Begoña que obviamente eh, <risas> eh, contarás con este grupo eh, con cuidado, claro no te va a tocar fácil pero bueno estamos aquí y, y seguiremos el, para para el para la, la convención y obviamente para el, el apoyo a, a tu trabajo en el ministerio gracias y gracias Raquel eh, Erika está por ahí Erika sí aquí está abajo Erika Erika ¿qué nos cuenta todavía está en constitución o no te fuiste para allá para hablar con propiedad abre el micrófono tienes cerrado el micrófono Erika Erika no te escuchamos Erika Ahí, ahí sí. Ahí, ahí sí, ahí hola, sí, hola. gracias. Oye, sí, hola. Oye, sí, efectivamente estoy en Constitución y esta ciudad se llama así por la Constitución de 1828. Así es que, que si bien duró poco tiempo, fue una lucha interesante. Hay historia en esto. Pero, bueno, es una casualidad, pero lo que quería decir es que lo que me tiene contenta y muy satisfecha es que en este paso grande que dimos, pero intermedio, es un paso intermedio, pero muy importante, eh, importa el resultado que hasta el momento hemos tenido, pero también importa el proceso, el cómo lo hemos hecho. Y eso me da mucha satisfacción porque efectivamente eh, trabajamos eh, colectivamente, trabajamos con participación de otros y otras, trabajamos eh, buscando plasmar lo que se había, las ideas que iban saliendo sistemáticamente en documentos, pero luego la llevamos a un articulado que nos permitió decir con cierto, cierta satisfacción aquí tenemos una norma de carácter general que no cabe duda que es de rango constitucional y no es una ley puntual y donde caben muchas otras reivindicaciones que vienen de antes de 2019, por supuesto, pero que, que dan un paraguas y un marco súper importante y yo soy de la opinión y en eso me ofrezco desde ya hay que a que cada palabra que usemos que usamos en el articulado y en la fundamentación podamos eh, explicarla eh, sin eh, al detalle para que sea comprendida porque nos viene el, el reto de conseguir 104 firmas de constituyentes para nuestro proyecto yo creo que tiene un respaldo cuando decimos sistema único de salud que sea universal Público, plurinacional, gratuito, etcétera. Nosotros estamos diciendo cuestiones muy de fondo. Entonces, tenemos que buscar cómo defender aquellos términos. Y al mismo tiempo, eh, como alguien dijo, creo que fue Susana, eh, que está muy vinculado con otras, con otras normas, como por ejemplo, ya nombró las de seguridad social, en las que he tenido el el privilegio de poder estar colaborando ahí con Trinidad en materia de seguridad social, porque obviamente que quienes se meten al tema se dan cuenta de la vinculación entre los derechos fundamentales, derechos humanos y derechos eh, sociales. Entonces, eh, creo que nos viene una etapa de harto trabajo y más adelante viene la implementación institucional y no solo eso, sino que la normativa, las leyes, y tenemos que tratar de defender para no defraudar a quienes votaron por esta iniciativa y siguen votando, ¿eh? porque lo vi, siguen votando por esta iniciativa porque realmente creen en lo que, está el, eh, que tiene su contenido. Pude apreciarlo acá también en esto, O sea, llegué hace cuatro días y me voy ligerito, pero en este paso aquí en, el, en una ciudad balneario también he constatado la necesidad de... Hacer educación popular, como hemos dicho, educación popular sobre acercar el derecho a las personas y en este caso el derecho a la salud que es tan sentido por la población. Eso y felicitarnos, abrazarnos y seguir adelante y ojalá se sumen más eh, personas a nuestro esfuerzo. Eso. Un abrazo Super. y gracias por permitirme estar en este equipo. Gracias, Erika. Bueno, sí un gran aporte, Erika. Eh, como se decía... Eh, antes un tiempo todavía largo dos años claro de repente la gente tiene otras ocupaciones otras, otras prioridades y no puede estar tan presente entonces bueno estuvimos con hugo campo eh, durante bastante tiempo sigue sigue en, en, en la posición de continuar aportando un hombre muy comprometido con el tema de los derechos humanos eh, y, y bueno y Afortunadamente, Erika está con nosotros, entonces, donde nosotros patinamos no la, verdad? Que era la cosa del derecho propiamente tal y de cómo escribir bien las cosas de, para que no tengan interpretaciones torcidas después, bueno, Erika ha sido que ha sido fundamental. Así que, bueno, por eso es que esta norma, los, los principios que tiene el contenido y, y, la, y la estructuración del articulado, bueno, es valorado porque no... No es, digamos, decir a la Convención, mire, aquí hay un problema, nos gustaría que este problema se resolviera y ojalá pongan algo en la Constitución sobre esto. No, no, no, eso no, no constituye un aporte más que decir hay una preocupación, de una inquietud. Pero el aporte, sobre todo de personas que tienen una experiencia, una calificación, una trayectoria, se espera que sea un aporte más sustantivo. Y ese es el aporte que se ha construido... Eh, para los constituyentes hemos pues, tenido posibilidad de interactuar, digamos, eh, especialmente con eh, con Capar y el grupo de constituyentes que están re, están eh, nucleados en torno al tema de la salud y, y bueno y nos han contactado para que nosotros podamos también dar nuestra idea eh, ahí, ahí estuvo también eh, Marisol ahí en un conversatorio que hubo que se inauguró para ver estos aportes que había así que así que bien pues nosotros nosotros, nosotros representamos los convencionales representan la ciudadanía a través de una elección popular, los distritos, están absolutamente legitimados. Nosotros representamos ciudadanía con ciertas características, una verdad es que está en la posición de contribuir al proceso. Y, y, y eso, somos, eso somos nosotros, no tenemos ni un voto, no, no tenemos ni una renta, no tenemos nada de eso. ¿eh? Pero, pero bueno, eso es lo que toda la ciudadanía tendría que hacer como así era en tiempos anteriores a la dictadura que era, era, era otra la movilización de la gente en, en, en relación con todos estos procesos, la gente estaba en lo que eran las los caminos que se iban a recorrer las decisiones. Bueno, eh, al, al, algunos caminos no nos condujeron a un término muy feliz, pero, pero bueno, no, no, eso no quita que los objetivos, los, las intenciones, las intenciones que eran de construir un mejor Chile, que no fue posible en esa oportunidad. Y ahora en esta oportunidad hay que saber de, de poder avanzar en eso. Lautaro y después Rolando. Lautaro. Bueno, oye, nada, feliz, saludos a todos y a todas. Eh, agradecerte a ti, Jorge, por conducirnos a este resultado, ¿no? Eh, eh, de alguna manera, eso, el liderazgo, tu liderazgo no, nos guió. Y por supuesto, mi orgullo para Begoña, nuestra ministra, que sin duda va a contar con nosotros, aunque sea clandestino, Bego, vaya a estar siempre con nosotros ahí. <risa> Eh, apoyándote, así que eh, eh, por otro lado quiero decir rescatar dos cuestiones que a mí me, me hacen mucho sentido a este trabajo primero que eh, aprendimos una metodología de trabajo que yo encuentro increíble eh, que es una forma de trabajar con mucha intensidad elaborar con mucho estudio el trabajo que realizamos y eso se debió a todo el grupo, al colectivo. Eh, ni hablar de Begoña, que nosotros armamos subgrupos, ¿no? Donde éramos el grupo sanitario, el grupo políticos qué sé yo. Eh, eh, todo eso tiene que ver con una metodología que yo quisiera... Eh, estoy tratando de escribir, pero no sé si voy a ser capaz de escribir eh, eh, cómo fue el proceso. ¿sí? Eh, lo segundo que quiero decir es que... Y agradecerles a todos y a cada una, a cada uno de ustedes, porque... Fue un aprendizaje increíble. O sea, aquí no somos solo nosotros, aquí fuimos muchas personas, muchos conversatorios, personas de las comunidades, dirigentes sociales, organizaciones, que nos vinieron a enseñar. O sea, yo encuentro que hubo personajes que a mí me quedó grabado y nos dieron lecciones. Lecciones de sabiduría popular, lecciones de vida. Uh, tuvimos obviamente gente muy experta, Pens piensen que tuvimos invitados internacionales, los dos ex ministros de Brasil, Uruguay que, que, que fue un honor ¿no? Eh, eh, entonces yo creo que acá hay una historia de trabajo nuestra como cabildo que, que hay que rescatar que hay que valorar y, y sostener ni hablar los aprendizajes aprendizaje de personas que acá está veo a, a Isabel que siempre he aprendido tanto de ella, a Isabel Matamala, a la Jimena que no está con nosotros, bueno a la Isabel ¿no? que, que, que, que fuimos construyendo este proceso y que hoy, bueno, celebramos con mucho orgullo y entusiasmo. Y además decir que, que hoy día ya formamos parte de, de un grupo que se llama Fraternidad eh, eh, eh, Unidos por la Acción, que son un grupo de organizaciones sociales con las iniciativas eh, constitucionales que tenemos que estamos apoyando. De hecho, mañana tenemos una actividad, igual va a ser transmitida a través de las redes sociales, eh, van a estar en terreno, son extraordinarios, es decir, eh, por lo tanto, esto va para, para rato, como digo yo. Y por último, decir, sumarme a lo que, a los agradecimientos de Elizabeth y les tengo una invitación con mucho cariño. El 8 de marzo, la comunidad de San Rafael les invita a celebrar, a celebrar esta iniciativa y ojalá muchos de ustedes nos acompañen. Vamos a ver cómo se importa la pandemia, pero quieren estar con ustedes, porque quieren agradecerles lo que ha significado estos dos años de trabajo. Eso. No Así que nada, no felicidades. Gracias, gracias Lautaro, que es nuestro cable al mundo popular. Digamos, eh, eh, Lautaro ahí nos conecta con el sentimiento de la gente que vive tantas dificultades. Rolando. Eh, yo quería agradecer. Eh, en particular um, al doctor Caravantes por todo el esfuerzo que ha hecho de mantenernos unidos siempre. Eh, como dicen, es el motor que, que nos mantenía trabajando. Eh, también a Begoña, porque en el grupo técnico sanitario, el que refería a Lautaro, también era, el nuestro, era nuestro motor que nos mantenía trabajando. <risa> eh, y, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. También quería nombrar a algunas personas porque... Eh, que, que han participado con, en, con nosotros y que han hecho su, su, su aporte eh, muy trascendente. Eh, voy a decir solo los nombres. Eh, está Hugo Campo, ¿cierto? está Enrique, Mónica, Anita María, Bárbara, eh, Elizabeth, Erika, Francisca, Isabel, hay, eh, Jimena, José Miguel, que, que, mucho se, eh, que participó mucho en un principio, hizo hasta un video. cierto eh, María Valeria, Marcela, Marjorie, eh, Raquel, Rosa María, Valentina, Victoria, que se, que se unió al final, eh, pero que fue muy trascendente en Punta Arenas, eh, Cecilia, Cecilia cuña que, que fue también muy importante, Michelle, María Virginia, Libertad y Tania, que era el grupo de, de difusión que fueron muy importantes para poder conseguir esto, eh, Marcelo y así un sinnúmero de personas que, que Bárbara. fueron... Bárbara. Eh, Bárbara también está di dicha en un principio. Eh, y les agradecemos a todos eh, porque fueron eh, muchos, muchos días de trabajo, pero muy satisfactorios. Eh, logramos una meta que va a quedar en la historia, porque dentro de los 50 años, si es que dura eso una constitución, ¿cierto? Van a tener que ir a, la, a, a estas normas para poder ver cuál es el espíritu de las leyes que se están haciendo. Entonces, eh, hemos dado nuestro grano de arena a este proceso y esperemos que eh, ojalá como, como dice Erika, este, esto estamos a la mitad del camino, hay que seguir adelante y tratar de ponerle la fuerza para que políticamente podamos estar finalmente en el texto como, como nosotros lo habíamos soñado en algún momento. Así que les agradezco a todos. Gracias, gracias Rolando. Eh, bueno, sí, han sido mínimo 100 semanas digamos, en que nos hemos reunido. Eh los sábados a las 19 horas, ¿verdad? <risa> donde la gente dice, bueno, en realidad este espacio es para otras cosas, ¿no? no es para estar aquí conversando sobre la salud y el destino de Chile. Y bueno, y la gente se, se puso, pero como se he dicho, esto es una, una maratón, una maratón. Y en la maratón, digamos, hay corredores que en algún momento ya se cansan y tienen que recuperar energía y después vuelven. Y bueno, y, y, y, y, así, y así son estos procesos. No, no, no puede ser algo que uno, uno diga que sea, Mira, si entraste, bueno, tienes que cumplir con todo. Esto no, no, no, no es una dictadura, no es verdad, eh, de un cabildo. Esto es un cabildo en el cual las personas entran eh, eh, ingresan voluntariamente, se comprometen con eh, aportar y por supuesto que son libres también de, de salir, si acaso están eh, en, en la necesidad de, de salir. Ahora vamos a hablar de, en realidad un poco de lo, de lo que viene digamos, y ahí la necesidad frente a esa realidad eh, organizacional y humana de sumar, digamos, también eh, gente, otras experiencias, nuevas experiencias y eh, bueno, decirle a Marisol que en realidad hemos intentado bastante eh, acercarnos a otras organizaciones y a la, al mundo de la salud, el mundo de la salud ha fracasado. En lograr eso, el mundo de la salud... ...no nosotros en particular como visto, eh, ...acercamiento con la FEMPRU, acercamiento con la CONFUSAM... ...acercamiento que yo con el, con el grupo de la salud que queremos... ...de la Escuela de Salud Pública... Digamos, bueno, ...y otras otra organizaciones... Eh, ...pero bueno, pero eso eso es una, es una eh, demanda permanente... ...que hay que seguirla trabajando... ...con más éxito, con menos éxito... ...hay que seguirla trabajando... ...no, no, no hay, digamos, no hay eh, remedio ninguno digamos, a eso... No, verdad. Eh, en tanto que este es un proceso político y este, como todo proceso político, eh, el resultado del partido se juega eh, por, la, por los poderes que existan, eh, no solamente por la buena idea, las buenas propuestas, bien armadas, etcétera bonita, eh, bien jurídicamente, se juega en un partido político donde el poder digamos, es muy importante. Bueno, pedirle ahí a, Be a Begoña, digamos que le hicieron un encarguito ahí, nos en da un presente griego, pero bueno, no, ya le hemos dicho a Begoña en otra conversación eh, que, eh, bueno, ella, por supuesto, tiene bueno, todos ...y eso son, otras, son otras, digamos, otras, eh, eh, otras situaciones. Conocemos bien, digamos, lo que es la, el tema ministerial, que, que es muy difícil, muy difícil. Y, y bueno, por lo tanto, todo el gobierno. También, y Begoña lo va a decir, seguramente espera también cuál va a ser el resultado del proceso constituyente y, y, y, e ir haciendo su aporte a que el proceso constituyente sea exitoso y, y, y, y hacer lo que sea posible para ir, ir pavimentando el camino para que lo que se siga en, en la Convención Constitucional y que el cliente lo posible apruebe eh, tenga una facilitación previa. Eso... eso en sería pero nadie va a pedir en realidad que la situación sea distinta en un año, en dos años, y que si, con suerte si con suerte cinco años, no sé, en algún aspecto será antes y en otro va a tomarse buen tiempo. Así que eso también hay que, hay que hacerlo presente que sea a la gente, para que la gente que está por el cambio también comprenda que los cambios no son instantáneos y que va a necesitar un tiempo y que hay muchos intereses que confluyen en, en lo que es el juego político. Begoña, gracias por estar acá. Sí, no, está feliz, por cierto. Y yo igual te quiero agradecer, Jorge, porque, porque fíjate que este, esta forma que tienes tú, ¿no? que es de convocarnos y todo, sin pretensiones, ni una pantalla, eso no es lo relevante. Eh, eso muestra una actitud así que es muy difícil no aceptar y además genera mucha confianza Jorge o sea uno sabe que eh, legítimamente tú estás generando ese espacio uno participa pero no hay transacción no no es con transacción esto esto con sentido así que yo lo, te lo agradezco mucho porque también es una enseñanza sí en semanas cierto en semanas y estamos aquí con este logro y, y yo creo que eso se hace así no con con ese estilo que tienes tú y con la capacidad de generar esa confianza y lo otro es como Lautaro cuando decía que aprendimos tanto y nosotros lo decimos siempre porque, y nos sorprendemos de lo que aprendimos porque, no sé, no, hoy no está la Jimena Pichinado pero, pero por Dios que nos enseñó la Jimena o sea, cómo llegamos a conversar de esos temas y cómo ahora logramos ver distinciones que no veíamos y ese proceso fue por la capacidad de incluir a todo. Yo tomo lo que eh, el otro día la Valentina me decía, cómo incorporar miradas de ciencias sociales a esta mirada de salud que es tan tecnocrática y tan transaccional y todo. Entonces, claramente eso, eso son aprendizajes de este espacio, de este espacio. La atención primaria y Lautaro, o sea, cómo se vive una atención primaria desde un modelo comunitario, pero de verdad. ¿Cierto? No, no es un cuento, es ¿eh? de verdad. Eh, de cada uno, como que fuimos aprendiendo de Lugo, de la Erika, ¿cierto? Que nos aprendieron, hacía a, a charchazo, a cachamal, dirían en Rengo. A cachamal nos enseñaron, porque la Erika es un poco más severa que Lugo. El Lugo, como que te permite que digáis lecera y después te corrige. La Erika como tiene más. más... Es más enérgica, como que el cachamal viene al tiro, así como, ¿cómo se me ocurre? Y aprendimos, sí. y aprendimos. Entonces, lo que yo de verdad que quiero decir es que esto ha sido un aprendizaje muy verdadero y lo que hemos construido de verdad que es una construcción colectiva, no es de mentira, no es que alguien escribió y después aparecimos en la foto. Entonces, mi compromiso, y lo digo con, cuando me aparezco efectivamente... Eh, independiente, a mí me encantaría que me dejaran decir que milito en el Cabildo, porque esto parece una militancia. Todos los sábados yendo, escribiendo, las reuniones, el acta, el compromiso hasta el tesorero, o si sea, ya la cuestión no, no, no, no, no podía ser más parecido a militar, pero a militar en una organización distinta, una organización vinculada a, a la sociedad más abierta. Eh, en, que la, de, en que las diferencias se valoran, no hay que ser todos iguales, no hay que decir que sí a todo. Entonces, esta organización, este estilo de organización, ¿cierto? A mí me gustó militar en ella y así que cuando me pregunten, voy a decir que milito en el cabildo, que es mentira que soy independiente. Y lo otro, y lo otro es, es decirle que eh, yo sé que los tiempos constituyentes... Señora, apagó el micrófono. Se mutió el audio. Ahí. Yo sé que los, los tiempos constituyentes van a ser más largos, ¿cierto? Y que el plebiscito es salida y que están esas cosas. Pero yo creo que la transformación tiene que ser desde ahora. Y que las transformaciones son de distintos tipos. Y hay unas que son estructurales y que tenemos que esperar un poco más. Pero la, el cambio de la forma de gobernar es ahora. Y los espacios de participación hay que abrirlos ahora. Y yo creo que el, para las personas que tienen toda esa expectativa, yo creo que el cambio y esta cosa cultural que ha instalado, sobre todo Gabriel, con, con el Museo de Victoria, con la gente sin corbata, con 14 mujeres, con las mujeres con sus crías ahí al lado, mm. esa es una señal cultural súper potente. Y entonces mm. yo creo que hay que seguirla construyendo y que, por tanto, en el ministerio, los espacios de participación, esa unidad que se llama eh, algo así como algo del usuario, que está en el gabinete. Y yo no sabía si distinguir eso entre eso y el jumbo, que es lo mismo, la gestión de usuarios del jumbo. Entonces yo decía, que ¿cómo le pondría el cabildo a esto? Y yo les molestaba a los que están trabajando conmigo, que decía, ah, yo le pregunto a Lautaro, le pregunto a Isabel, y dirían, participación ciudadana, o sea, pondríamos esa carne a la parrilla. Pues eso hay que cambiar. Y por tanto la participación no solo tiene que ser de aquellos que están enfermos. Organizaciones como esta, como Cabildo, que están preocupados en la salud, también porque si no, la única forma de participar es si te falta una presa, si tienes una enfermedad, o si no, no podías hablar de salud, eso bien, invalidante del punto de vista ciudadano. Entonces, como que yo lo que creo es que tenemos que empezar a hacer los cambios ahora y esos cambios culturales son re importantes. Y lo otro es como, como esto, ¿no? Tenemos que ser los que somos, auténticos, hablar con la verdad, no inventar. O sea, como que tiene que haber un estilo de eso, ir al super... En fin, como ser los que somos a mí el guardia donde yo donde vivo, que estaba afuera, me dijo, ¿sabes? Estoy tan contento, yo tengo un auto pésimo. ¿eh? Y como es tan rascas como que todos me ayudan a, a empujarlo, o sea, como que me hago amigo, es ¿eh? una forma que tengo de hacerme amigos, ¿ya? Hay gente que hacer co colectivamente este problema. Y él encontró que esto era como, usted es como, como nosotros, una persona, Se le, hay que empujar. Lo que quiero decir es que hay algo que tenemos que cambiar en la forma de gobernar. Y, y yo me comprometo, yo sé que hay tantas cosas por hacer, pero esas dependen de un espacio de decisiones que podemos tomar. Entonces, yo de verdad que me comprometo a eso y voy a seguir militando en el Cabildo. Hay que, yo creo que no hay incompatibilidad si hay gente que milita en partido, porque yo no puedo militar en el Cabildo, ¿cierto? Así que voy a conversarlo para ver si no hay incompatibilidad. Y yo feliz, tuve una experiencia total y me, y me ha servido, ¿no? Mucho. Así que eso. Y los voy a necesitar, así que los llamaré. A la Jimena, denle el recado. Ah, sí. <ríe> voy a necesitar. Sí. Gracias, Begoña. Eh, bueno, todos nosotros confiamos mucho en tu compromiso y en tu alta competencia profesional en el ámbito de salud pública, en el ámbito también digamos, de la gestión de hospitalaria, de la gestión de redes. Entonces, bueno, no, no por nada, eh, por el presidente eh, Gabriel Boric pensó en ti, digamos, eh, te eligió de Matí porque, eh, bueno, porque sabe, sabe lo que es, sabe dónde viene y da, da garantía en que va a haber una sintonía entre los cambios que el gobierno quiere introducir digamos, de, de orden cultural, Primero, primero que yo seguramente a, a, a pasitos, pero después digamos que yo, en forma más, más intensa. Eh, bueno, eh, eh, va a ser seguramente una, una actriz significativa en un sector eh, muy complejo, donde, bueno, no, no es para hacerse famoso, obviamente, es para, para hacer un aporte a la sociedad. Eso, sin duda, así lo dimos lo así seguramente lo vivió sol también. Y gracias por los conceptos vertidos acerca de mí, eh, bueno, como yo decía, eh, bueno, nos no, no motiva una pasión y esa pasión no, no, ha, no ha desaparecido. Bueno, con, eh, con Marisol tenemos una historia larga, ¿no es verdad? Marisol, cuando éramos, éramos cuatro o cinco en el capítulo medio, con, con Raquel, aquí ya, presente. Ya, con Raquel. Casi 40 años, calculaba yo. Sí, sí. <risa> <risa> en la dictadura, eh, Marisol de Maide, Domich, La Soledad Rodríguez, Raquel, Mario Quintana, eh, Schwarz, eh, eh, Claudio Martínez, que son los que recuerdo de ese tiempo. Y como decía Lautaro, esa historia no la escribimos. Es una, una historia que hizo muy, muy notable, porque fue una historia en una situación, obviamente, muy adversa. Y bueno, de, obviamente también de, de, de riesgo. Y bueno, podemos bueno, salir adelante. Bueno, y Marisol, tal como ha sucedido en tantas ocasiones, en ese minuto asumió la solución médica del Hospital San Juan de Dios, de Maí, y listo, pasó de la nefrología al Hospital San Juan de Dios, de la asociación médica, y bueno, y los riñones quedaron, no sé dónde quedaron los riñones. <risa> <risa> la, la con, con Marisol, Antes la no, Raquel. La y, bueno, y Raquel también, te ponen en el banco de sangre, toda la parte hematológica. No, ha habido, ha habido sin duda sacrificios que se han hecho desde el punto de vista profesional importante de mucha, de la gente que está aquí. Porque, bueno, porque obviamente se espera de nosotros como trabajadores de la salud que, bueno, que no estemos eh, simplemente mirando órganos, eh, eh, mirando intereses personales, sino que estemos a disposición de, la, de los intereses de la ciudadanía. Y oh, es en, en la celebración del grupo de salud porque de que, de salud. Hacer, así que, así vale. que bueno, en eso. Bueno, yo creo que vamos a tener que juntarnos una nueva oportunidad para poder eh, conversar eh, ya más ya reposadamente. Esto ha sido muy rico, que ha sido muy gratificante escucharlo. Eh, eh, para poder ya, ya conversar digamos, acerca de los pasos que vamos a seguir digamos, dando y que significarán digamos, eh, tener otras 52 reuniones, por lo menos digamos, este año, de ¿no las eh, ordinarias y unas cuantas extraordinarias de los grupos técnicos. Bueno, porque acuérdense también digamos, que en toda la conversación que hemos tenido durante tanto tiempo hemos dicho, bueno, pero en realidad este, esta área no la hemos abordado. Y bueno, parece que no es menor esta, esta área, ¿eh? Eh, que si yo no sé, pues el caso de los medicamentos, por ejemplo, que yo siempre recordaba, tenemos que mirar el tema de los medicamentos, tener los medicamentos, porque es muy central para la, para la gente. Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo los desarrollos, mirando, mirando hacia lo que Begoña va a tener como rol sin, sin interferir en el gestión ministerial, obviamente, pero haciendo aportes para que se vaya generando una situación que permite que el gasto de bolsillo de la gente, y también, digamos, también, eh, eh, la colusión de las farmacias, y, y, y, y la industria en relación con los trabajadores de la salud, bueno, eso es algo que se puede abordar, digamos, y, y ahí, bueno, ya, ya Raquel seguramente va a hablar de los tratados internacionales, verdad?, cómo nos amarran en esto, en lo otro, bueno, ahí es todo un mundo complejo. Así que Raquel, es súper importante que tú estés porque va, va a venir, nosotros tenemos, ¿no? tenemos un referente, el referente es la norma que hemos construido. Ese es el referente, ahí está. O sea, no, no hay en este minuto algo que nosotros digamos, vamos a ver en qué nos afirmamos y, y, y a qué nos debemos. Nos debemos a lo que hemos construido. Eso está ahí. Entonces, y eso hay que transformarlo, construirlo a transformarlo en realidad. Eso es, lo que, eso es nuestro, nuestro desafío. Por supuesto es que esto no es un grupo técnico, no, no hay una gran, eh, gran división, oficinas, etcétera, con toda la gente que, se, que podría necesitarse, ¿no? los computadores, las fotocopiadoras, no sé qué, no, no está de más eso, pero nuestro, nuestro aporte tiene que ser un aporte, un aporte que, eh, eh, por supuesto, de la mayor calidad técnica posible, pero un aporte político al proceso que, eh, que se va a seguir desarrollando durante los próximos tiempos, y, bueno, si quieren, podemos traer a la memoria, nos da el, el la creación del Servicio Nacional de Salud. O es sea, un, un, gran, un gran momento histórico de Chile. Rolando, cerramos con, eh, con Rolando. Es que, bueno, eh, dentro de los agradecimientos, este es el momento de agradecer, porque lo eh, y una de las, de las personas que más nos ayudó en las sombras eh, es Osvaldo Vega, que lo vi por ahí. Eh, eh, él... No. él Hizo muchas cosas que eh, en silencio fueron aportándonos, eh, nos, nos ayudó a crear la página web, nos ayudó a hacer difusión a través de Google, nos fue aconsejando en cada una de las cosas que había que hacer y los pasos que habían, habían que dar. Entonces yo quería en realmente hacerle un, un reconocimiento, porque gracias a él también logramos avanzar, la página web la tenemos también gracias a eso. Sí. Eh, y por último también agradecerle a todas nuestras familias, eh, a todos nuestros parejas, hijos, hijas, porque eh, gracias a ellos nosotros pudimos estar todos los sábados trabajando, todos los martes a veces, todos los jueves a veces. Eh, y por lo tanto yo creo que cada una de nuestras parejas, familias, hijos, nietos, eh, saben lo que significó eh, que nosotros estuviéramos conectados con la pantalla y conversando y hablando, o con él, con los audífonos. Así que creo que también va... Incluso de vacaciones. Incluso de vacaciones. Eh, va también el agradecimiento para nuestras familias porque ellos se cortaron un 7 muchas doctor. gracias Rolando, un gran agradecimiento para toda la gente ¿verdad? y Lautaro se comprometió a hacer la historia así que ahí, ahí tiene que ser los nombres y ya, ya se habló digamos, que Erika habló de que había que construir un glosario respecto a la norma que hemos planteado. Bueno, Enrique nos habló muchas veces de la necesidad del glosario, se empeñó en armar un glosario bueno, y el glosario quedó, digamos, quedó en lo que él pudo hacer. Digamos. Entonces, bueno, ahora, ahora no es una, un, una, un trabajo simplemente para que quede ahí como un antecedente más dentro de la documentación que hemos, que hemos desarrollado. Es una, es, una, es una necesidad de herramienta política, en lograr que esto que hemos planteado se haga realidad a partir de la Constitución. Entonces, por lo tanto, que todos tengamos que eso es muy claro qué se entiende por cada cosa y no, no, no, no se empiece, en verdad, sí, pero que este interpretó esto de esta manera y usted está diciendo que esto es otra cosa. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Entonces, ¿cuál es la posición de ustedes? Entonces, tenemos que eh, eh, incrementar la solidez eh, de, de todo lo que hemos hecho que ha sido muy fuerte. bueno Y pedirle a Francisca, digamos, a Victoria, a toda la gente joven, que bueno que entusiasme a la gente eh, joven para que se sume a esto, porque finalmente muchos de los que estamos aquí lo hacemos porque decimos, bueno, nos dedicamos toda una guía a tratar de aportar en esto digamos, y no, no nos podemos ir así, que si, sin, sin que pase nada, digamos, sustantivo. Eh, pasó una cosa sustantiva que fue terminar con la dictadura, ¿verdad? eso fue una cosa sustantiva, eh, pero no, no, no, hemos, no hemos logrado cambiar el sistema, eh, que, que, ha sido, que ha sido muy complicado para toda la gente. Entonces, eh, eh, los que van a vivir la construcción que se haga, va a ser la gente, la gente joven. Todos los que hoy día, bueno, todo, todos los niños, por supuesto, ¿no, verdad? pero hablemos de la gente ya profesional, eh, los de, lo, lo de los 30 barrias, eh, eh, van a vivir digamos lo que es digamos, este proceso de construcción y van a tener que ser los constructores. O sea, ahí se va a necesitar, digamos, que sean humanos, digamos, que vivían delante del edificio. Y eso, nosotros, eh, los más antiguos, podemos a, a hacer todo un aporte, bueno, miremos a toda la gente que está aquí, digamos, gente que tiene mucha trayectoria, eh, que siempre está, digamos, ahí, eh, bueno, no, no por años, sino que por calidad humana y profesional, ¿no? ¿verdad? miro, digamos, a María Marisa, eh, miro a Michelle, digamos, ¿verdad? Que, que desde cualquier lado está siempre aportando por eh, hacer, hacer una contribución al, al desarrollo de las políticas públicas y eso es muy importante porque no todo obviamente son los buenos deseos las buenas palabras eh, tiene que haber eh, una, un ladrillo ¿verdad? Que, eh, que señale eh, eh, qué es lo que vamos a hacer y, y lo que muchas veces una, un, un, una, una, una carta o como se llame ¿eh? que, que, que nos permita eh, seguir un camino y, y controlar digamos, qué va pasando con ese camino. Así que, bueno, muy importante todo el, el aporte de todos ustedes. Así que, bueno, les agradezco que hayan estado, digamos, y, y los vamos a invitar a que estén con nosotros en conversar, digamos, qué sé ya, cómo vamos a actuar en la etapa política sé, que empieza el primero de febrero. ¿eh? Eh, así que muchas gracias, que estén muy bien. Tenemos que juntarnos presencialmente. ¿eh? Sí, gracias, gracias a todos y a todas. Sí, sí, sí. Gracias a todos. De todas no, maneras, tenemos que juntarnos. Todo. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. ¿También? Gracias. ¿También? Gracias. Gracias. De gracias y felicidades a todos. Muchas gracias a todos. Marjorie, toda la razón. Marjorie, toda la razón. Toda la razón. Sí. Presencial, sí. presencial. Sí, sí, sí, presencial. Presencial, consíguete el colegio. Y sí. desde sí, el colegio se lleva un café. Ahora tienes que ser clandestino porque si no, no, no antes de los semanas Todavía no tiene corta la pobre, ¿ya? Eso, yo lo organizo, pero que se consiga la vergüenza el colegio. Vamos. Super. No, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. bien. Hola, Andrea. Hola. ¿Estás ahí tú de, de host? No, no, el Raya. Rolando. Ya. Van a echar. Pero, harto saludo a toda la Valentina también. Bien. Hasta luego, que esté muy bien. ¡Chao! El Rolando nos va a echar. Chao. ¡Chao!